lo primero que debes hacer cuando despiertas es abrir los ojos del alma, y considerarte en un campo de batalla, con la necesidad forzosa de combatir, o perecer para siempre. Imagina que tienes delante a tu enemigo, esto es, al vicio o pasión desordenada que deseas vencer. Al mismo tiempo, imagina a tu diestra a tu invencible Capitán Jesucristo, acompañado de María y de José, de escuadrones de ángeles y bienaventurados, y particularmente del Arcángel San Miguel y a la siniestra a Lucifer con sus secuaces, resueltos a sostener la pasión o vicio que pretendes combatir. Asimismo, imagina que oyes en tu corazón a tu ángel custodio diciendo. Hoy debes hacer los últimos esfuerzos para vencer a este enemigo. Ten ánimo y constancia. Invoca al Señor y María desde el corazón, pide a los santos y bienaventurados que te asistan, y no dudes que alcanzarás la victoria. Padre Lorenzo Escupo Lee, el combate espiritual.